Hola chicos de YouTube, estamos aquí en un nuevo video para el canal en el cual vamos a jugar Slime Rancher Esta serie que llevamos ya como 4 o 5 capítulos en el canal Y como ven, aquí tengo cuatro flor dorado Que pss, en, el, en el 4 tengo un flor dorado, perdón y bueno, primero que todo, ¿por qué no había subido video? Pues resulta que yo estaba un poco enfermo de en la garganta, tenía como una gripa y como una, una tos que pues no me dejaba hablar Y dos, una de dos, o ustedes me estarían viendo todo el video toser y, y casi ni poder hablar O segunda, estaría durante cinco minutos callado y diría unas cuantas palabras y volvería a estar cinco minutos callado Porque me dolería un poco la garganta, así que yo con el dolor de mi alma dije no, no puedo grabar video pero pues entonces estuve adelantando un poquito como, como un poco de plata, o sea, como conseguir dinerito ahí. Por eso estamos en el día 16, ya sé que me pasé un poco en los días, pero pues... O sea, la diferencia del video anterior al video de hoy ya ni me acuerdo. Creo que en el anterior ya estábamos como en el 11 o 12 algo así. Pero bueno, entonces vamos a vender este plor dorado. Lo que habíamos dicho de almacenarlos, no pues... No me suena tanta la idea porque pues ahora mismo están en un precio como que... Bien lindo, así que ahí nos da todo el dinero Y tenemos 15.000, como saben En el capítulo de hoy Vamos a expandir nuestro territorio Porque es que ya casi, no, es que Ya no tenemos ni un solo espacio Como ven acá tenemos los slime miel De hecho antes de iniciar el video Ahí les estuve dando su frutica favorita Y pues Hasta ahora no me han Activado las cosas, o sea no me han No se ha activado, el pero pues era porque Ya los había recolectado y para que no se llenaran eh... Las cajas, creo que llegan hasta 100 Y por acá pues Ah, otra cosa chicos eh, Estuve acá comprando Todos los juguetes slime de cada uno Y se los voy a mostrar, por lo menos creo, creo que sí los compré, ¿cierto? Ah, sí, sí, sí, aquí están Aquí está uy, uy, uy, bueno Reactivo, me pongo reactivo Bueno, pero ahí como ven está la abeja Y el reactor que Que ya lo habíamos puesto en el capítulo anterior Si no estoy mal, es que no me acuerdo porque es que Fue como hace una semana, ustedes ya saben y pues no me acuerdo bien si les mostré ese Pero estos sí los puse fuera de cámara Que aquí está la pelota y creo que me falta La roca o la roca está por ahí Ah no no no aquí está la roca Aquí está roca grande Que eso los pone como que más tranquilos a ellos Y acá está la ola de estambre Para el slime matigrado Y la campanita que nos encontramos por allá Para el slime fósforo Ahí como ven tienen cada uno su favorita al lado y por el K, ja, estos esto sí que explotan, estos sí hacen bastante daño. Vamos a tirar un poco de agüita para quitar todo ese cristal. Uf, bueno, como ven, en ese tiene una linda y hermosita. Una linda y hermosa bomba. Y también por acá, ah, no, y para el slime de cristal no encontré. Me parece que podemos avanzar, podemos mejorar esto. Ah, no, pensé que. Es que en la... no me acuerdo si en esta actualización también la cosecha. Uy, ahí se ve cómo van creciendo. La cosecha también se... Desaparece, eso no lo sé Bueno, no agua eh, innecesaria eh, ¿Pero qué? Porque es que antes tocaba en la actualización 1.0.0 Me parece que era esa Tocaba volver a sembrar y pues he estado pendiente De eso porque no sé muy bien si Si en esa actualización también por ahí habían rumores Como que lo habían quitado, pero pues... No sé todavía muy bien Y también conseguí otro slime cazador De hecho había botado el que tenía Así que no tenía ni uno Y pues tuve que ir un montón de rato en esos cuatro días Si no estoy mal A conseguir estos Slime cazador para ver Si podemos en este capítulo eh, De hecho de este Ah no, no, no, sí, sí. Eh, En este capítulo mezclarlo A ver con qué otro slime podemos Si quiere dejarle de su corral eh, Otra cosa chicos que me dijeron fue que la mejor zona que podía expandirme era esta de acá La que valía 10.000 si no estoy mal Porque las demás no tienen cosas tan interesantes Me dijo que por acá hay como que un... un una cosa de procesar como un laboratorio algo así Donde podemos mejorar y hacer, bueno, tan infinidad de cosas Y por acá que no había muchas, o sea, muchas cosas así como, como el de acá Y por eso son más baratas, por lo menos Esta de acá se llama la gruta y vale nada más 2000. A cambio, el otro vale 10000. Así que por algo ha de ser su precio tan elevado. Y en este capítulo, chicos, vamos a averiguarlo. Así que vamos a dormir y vamos a expandirlo. También, otra cosa, chicos. Eh, ah, estuve mejorando un poco lo que es el. Ah, sí, sí. El, el club y ya estamos a nivel 10 Pero eso es lo que le decía Creo que no me aparecía el slime de cristal Porque podíamos avanzarlo con 5000 Pero todavía no vamos a gastar esos 5000 Porque tal vez lo necesitemos De pronto podamos mejorar el laboratorio En este mismo capítulo estaría genial Vamos a darle 2000 Dormir hasta la mañana Bueno eh, Primero vamos a, a darle toda su frutica ahí, Vamos a darle toda esta remolacha Corazón al slime Ah y estuve también comprando Es que he hecho, he hecho bastantes cosas chicos Mientras estaba enfermito Como para que Para que no nos quedáramos tan atrás en la serie eh, Y es que he estado comprando El autoalimentador Que prácticamente su función es Que a cierta hora o a su cierto tiempo él va dejando flor O sea que digo va dejando La fruta necesaria para La cantidad de Slime que haya, es que no me acuerdo si esto ya lo dije en el video Perdón chicos, si en el anterior video ya se los dije Pero es que como les digo no me acuerdo bien Pero bueno, si algo pues es como un repasito Vamos por acá, el mango menta Ok, ese todavía no se ha caído Sé que puedo quitarlo así como a la brava Pero eh, no me gusta mucho Así que primero vamos por Este que si sí está ahí saliendo ya Lo bueno de este es que bueno, de hecho no es tan bueno que me dé zanahoria Porque la zanahoria no es la favorita Pero pues, lo bueno es que, pues, como tengo dos Entonces le puedo dar la cebolla extraña directamente a él O sea, venir aquí y darle directamente Y la zanahoria que es mayor, dejarla aquí, o sea Para que lo vaya li ey, ey, Linda puntería la mía, ¿no? Eh, dejarla aquí para que se vaya produciendo me parece, me parece chicos. Bueno, este es el nivelador de, de qué tanta comida y qué cada, que cada cierto tiempo, digámoslo. Digámoslo que en el primero se le da, no sé, cuatro zanahorias cada dos horas. En el segundo, seis zanahorias cada una hora. Y en el tercero, digámoslo que ocho zanahorias cada media hora. Entonces creo que hay que dejarlo en el segundo o en el primero porque pues creo que ya en el tercero necesitaríamos mucha comida, o sea, como que dos por cada dos, digamos, dos cultivos por cada jardín o por cada por cada slime y pues por ahora no tenemos el suficiente espacio, así que vamos a ampliarnos directamente y vamos a ver qué maravilla nos esconde el laboratorio. A ver, ¿cómo es que se llama? Expansión de rancho el lab o sea, pues yo creo que es que Ah, no había leído, si no estoy mal no había leído. Eso. Se te permite iniciar tu carrera como un científico slime amateur y sin licencia. Ok. Vamos a recomprar, a comprar, Ciencia Slime. Has desbloqueado el laboratorio o el lab. Una expansión especial del rancho que te permitirá crear artefactos usando Ciencia Slime. Encamínate al granero para empezar. Ok, ahí nos aparece la flecha de dónde podemos ir. Oh, sí, sí, sí, ya que pensé que tenían que ser otra expansión, pero aquí también tengo otros espacios para. Para colocar el corral para el slime cazador. Creo que aquí lo podemos colocar. Tengo cuatro espacios, no es mucho, pero pues bueno. Hora de poner. De ponerse artero. Este granero tiene todo el equipo que necesitas para empezar a crear artefactos usando ciencia slime. Los artefactos incluyen infinidad de cosas que ayudan a la explotación. Torretas defensivas, decoraciones y más, ok, Uf, chicos, eso está genial, y todo está. No sé si eso también lo tenga, no sé si eso también lo maneje de allá de... de los del croma. La refinería, para poder fabricar artefactos, necesitarás tener los recursos en tu refinería. Intenta disparar un plor en la refinería. Pero recuerda, pero recuerda, cualquier recurso depositado en la refinería ya no podrá ser removido. Ok, entonces. Tengo que ser precavido en lo que vaya a colocar ahí Porque si yo lo pongo, digamos No sé si pueda meter, creo que no puedo meter Slime porque ahí dice plor, Pero bueno, entonces tendría que meter plor Y ya no lo podría sacar, así que si meto un plor Dorado y no lo puedo utilizar, como que Paila, mijo, entonces Tenemos que estar cuidadosos En eso, y... Oh, ok, aquí, sí, definitivamente es plur. Y un, dos, tres Cuatro, cinco, seis, siete Ocho, bueno, un, un montón de slimes que no conocemos, imagino yo, porque nada más podemos meter ploro. Eso dice los recursos. Intenta disparar un ploro en la refinería. Creo que eso podemos meter nomás o tal vez más cosas. Algo en la ciencia. ¿Qué es esto? Tienda del constructor te permite extraer con sifón los recursos bajo tierra. Dura un ciclo. Bomba novato. Apiario aprendiz Te permite recolectar recursos de las abejas salvajes Ok entonces cada uno de estas iría en un lugar ¿no? Pues ya sabemos que la apiario ya iría ya en el, en el ambiente o en el bioma de las abejas de, del slime miel Que de hecho todavía no la hemos explotado si tenemos un montón de tiempo Porque es que no sé qué tanto tiempo nos demore pues Hacer como aprender un poco sobre el laboratorio Así que podemos explotar unos cuantos gordos que tenemos por ahí Bomba novato te permite extraer, bueno, esto ya lo leímos, pero no sé dónde colocarlo. Tal vez, de pronto, por, por el slime de bomba, ¿no? O sea, el slime boom, porque, pues, como que coinciden, o sea, así como con el apiario. Imagino que, pues, se puede colocar en cualquier parte. Es que no sé, no sé muy bien si lo puedo colocar, o sea, si me aparece en el 2, en el 3, no sé, o no sé, no, no tengo ni idea. Bueno, teletransportador rosa. Bueno, esto me teletransporta, uff un set de dos artefactos que permite transferir de manera remota. Oh, entonces yo puedo. Creo que con este yo puedo colocar comida ahí y que él se la vaya dando. O oh, no, no, no. Puedo colocar que este absorba el flor y de una vez lo venda. O sea, sería como un auto vendido. Más fácil y otra que el cultivo se lo coloque a a la fruta. O sea, como que un auto un una alimentación y una cómo se dice y una venta como ah se me fue la palabra sola auto auto auto. ¿ustedes ya entienden auto o sea que lo haga solo estación médica aquí bueno y en fin tenemos un montón aquí nos podemos curar dice pero tenemos un montón de mejoras y eso está genial bueno, entonces creo que necesito un plor para que me siga enseñando un poco. Así que vamos a conseguir un plor rosado. Porque pues, es como lo más fácil. Ah, no, no, no. Creo que podemos llevar unos cuantos plor de los que tenemos ahí en la granja. Vamos a llevar un poco. Uf. Sí que me hacen daño eso, ¿no? Vamos a llevar vamos a llevar todo este plor, cristal y todo el boom. No sé tampoco qué tanto le quepa. De pronto podamos hacerle una mejora de que le quepa más cosas, sería genial. Aunque también sería genial que no tuviera mejoras, o sea, que ya viniera, no sé, ilimitado. O sea, que yo le pueda meter 5000 plor ahí que, que no me diga nada, o sea, sería genial. Bueno, vamos a meterle todo este plor para que nos dé las siguientes instrucciones. Bueno, lo malo, chicos, es que no me da dinero. Ojalá lo que podamos crear sea bueno. Aquí hay otro botón. Pero primero vamos a leer la historia de Hobson. Recuerden que esta H no significa historia, sino Hobson. Pues Hobson y Hobson va dejando historias. Así es que tienen como relación. La tienda del constructor. La tienda del constructor te permite comprar diseños si quiere. Ah, bueno, eso ya lo habíamos visto. No sé. Me salté el tutorial, Eje, perdón. Así que creo que tenemos que comprar algo, ¿cierto? Ah, no. No, pero de hecho vamos a comprar estas cosas Para ver dónde las podemos colocar Vamos a comprar también el apiario Y ya porque el resto como que O sea, esos son como para conseguir cosas Pero este me teletransporta Y todo quisiera comprarlo Pero pues por ahora como que no Ay, ah, el taladro yo no lo compré Bueno, de seguro venía predeterminado Genial que venga predeterminado O pues eso espero Bueno, ahora sí vamos a leer la historia de Hobson Construí este laboratorio después de conocer a un científico slime Y aprender acerca de las maravillas de la tecnología Plot Se me hizo que sería divertido para juguetear con algo en los días lluviosos Casi me explotó, casi me explotó a mí mismo tres veces Lo que es bastante bueno, dada mi tendencia para ese tipo de cosas en mis otros pasatiempos Pero pronto se convirtió en un recordatorio que tengo sed de aventura y estar encerrado todo el día en un granero <ríe> en un granero nunca iba a satisfacer esa sed. Pronto empecé a fijar la mira en horizontes más allá de este rancho. Y una vez que me puse a pensar en ello, más lejos aún. Ok. Entonces aquí podemos construir cosas. Pues como ya vimos allá en la. En la tienda del constructor podemos construir cosas interesantes Que nos van a ayudar a hacernos la vida más fácil, creo El fabricante, una vez que tienes un diseño Ah, ya, ya, ya entiendo, entonces Acá compramos como los planos para hacerlo como la fórmula Y acá los tenemos que hacer, yo pensé que directamente los hacía Te permite crear artefactos usando recursos almacenados en la refinería Ok, entonces, ah, ok, ya entiendo Para hacer el taladro aprendiz Necesito colocar... 10 flor rosados acá Para tenerlos almacenados Y ahora sí con el plano que ya compramos allá Poder venderlos O sea, eso es como una... Eso es como una una serie Ahí como una secuencia Lo más de chévere Modo artefacto Para poder colocar artefactos Necesitas habilitar el modo artefacto Con la letra T Ok, chicos <risa> Entonces, estas son las zonas en las que podemos poner, vamos a darle, activar, ah ok, que todavía no tengo nada Construir sitios, en el modo artefacto no se puede vacaspirar ni disparar pero puedes ver todos los sitios construidos en el mundo donde puedes colocar tu artefacto Échales un vistazo Ok, entonces vamos a construir unos cuantos siquiera, uno de cada uno y vamos a, posicionar, a posicionarlos Por aquí creo que uno de uno es eh. Así todo, 6 flor de roca Creo que todo esto lo tengo, todo esto lo tengo sí todo, es, todo esto es muy fácil Así que vamos Menos mal me he vendido el flor de mis Slime, o sea, de mi slime atigrado Y de mis, es, otros Slime, que tengo en, el, en la en el, en el rancho Colocar sitio, una vez que has encontrado Un sitio de construcción, acércate Para abrir el menú, para colocar Artefacto, oh por cierto, no, no alimenté A mis pobres, slime miel Eh Después simplemente selecciona el artefacto que deseas colocar, ok. Entonces, ya después me aparecería como en una base de datos lo que tengo ya hecho, y ya pues yo seleccionaría que coloco y en dónde lo coloco. Eso está súper célebre, chicos. Bueno, vamos a colocarlos aquí. Perdónenme, chicos, perdónenme. Yo sé que tienen un montón de hambre, pobrecitos. Pero están felices, ¿eh? Yo creo que ya les había dado comida. Ah, no, no, ah, no, no. Pensé que eso era un mango, pero... Entonces, necesito... Creo que por ahí decía que necesitaba flor de miel para el slime. Para el, ap el apiario. Y flor radioactivo para muchas cosas. Bueno, entonces esta cosecha o esta recolección la voy a dedicar totalmente. Ok, eso está raro, me está generando más flor radioactivo que de miel, pero bueno. Eh, vamos a ver si tenemos más mejoras A ver Oh, sí, sí, sí, módulo corazón Por 3, entonces me aumenta la vida a 250 Vamos a comprarla porque esto sí que Me ayuda mucho, centro de poder Eso es como la energía Y ahora podemos aumentarlo A 50, chicos, el espacio oh, Ahora sí que Sí nos va a caber de todo, chicos Ok Oh, sí, entonces Ahora sí Ahora sí que es cierto que nos va a caer un montón de unidades. De lo que sea, chicos, de lo que sea. Creo que de agua también aumenta de igual manera. Ah, y también vamos vamos a construir de una vez lo que sería... De izquierda, de derecha, eh, derecha. Eh, el rancho para nuestro pobrecito slime... El slime cazador que ya debe estar mareado de tanto viaje de aquí para allá y allá para acá. Vamos a comprarle aquí y la red de aire para que no se nos vaya a escapar. Y yo creo que la caja de música y recolector de plor. Bueno, es que ya tenemos un montón de dinero. Ya creo que el dinero ya no nos preocupa. Ahí ya tenemos el dinero suficiente. En cualquier momento yo puedo vender esto y pues construyo otro así. Eso es lo bueno. A inicio de juego tendríamos que esperar... Cuando recién iniciamos la serie tendríamos que esperar como... Tres días para conseguir esto que tenemos ahora Chicos, pero pues qué bueno que ahora En un solo video, pues en un solo momento En tres minutos, dos minutos Podamos conseguirlo, y ahí miren cómo se ven Están los más de lindos, y comen carne Así que yo creo que lo mejor sería combinarlo Con uno que coma o fruta O vegetales para tener dos Y eso es algo hermoso chicos Que desaparecen cuando quieren cazar Que lindos, bueno eh, qué que iba a hacer yo, así. Ah, y a construir, es que me distraigo con los slimes Y así tenemos uno más de espacio Vamos a echar todo este plor de miel y todo este plor radioactivo Ah, cierto, y el rosado se me olvidó traerlo Bueno, vamos a por rosado, chicos Vamos rápido, ya que tenemos 250 de energía Qué chévere, chicos, que podemos hacer un montón de mejoras Realmente este juego es muy completo Y muy chévere Muy adictivo también chicos Ugh, Se me laguea un poco cuando Estamos pasando por ahí Por esos slime boom Porque genera muchas explosiones Pero bueno, no importa A ver, necesitamos Necesitamos era de este De este ¿Qué? De este plurroca Ahí se ve como se absorbe todo tengo 68, es que ni siquiera ahora me va a caber todo chicos, tal vez de pronto podamos aumentarlo a, no sé, a 60, 70, sería genial, porque creo que todavía nos falta juego, o sea, pues apenas vamos en el día 17 Ah, ya, ya casi, ya casi. Falta uno más. Eh, ven, ahí estamos. Y también necesitamos de este slime rosado. Creo que el slime rosado se gasta más porque se decía que de 10. Necesitábamos 10. Y de los demás nada más necesitábamos como 4 o 3, 6. O sea, no, no es mucho. Pero creo que el flor rosado por ser el más fácil de conseguir, pues se necesita más. Ahí vamos 35, 38 Vamos no, Ya casi, ya casi Y soltamos ahí Falta, me falta uno Tengo 49 A ver, me acerco más Ahí ya está, a ver Ahí ya está, eso Y ya tenemos otra cosecha Pero pues, por ahora no Porque necesitamos ese Ese que necesitamos El tiempo Vamos a dejar todo este plor de roca Y ya creo que con esto podríamos estar construyendo Ah, siempre que vengo para acá se me olvida otro Me faltó el plor atigrado, chicos Bueno chicos, ahora sí que sí tengo el plor fósforo y el plor atigrado Pues fui por el plor atigrado y pues me traje un poquito de fósforo Y el que faltaba de roca y rosa Así que bueno, vamos a colocarlo aquí para ahora sí que sí crear nuestros primeros artefactos en el laboratorio slime. Ahí colocamos todo el fósforo, que creo, es que creo que se acepta este esta refinería, ya me estaba olvidando el nombre. La refinería acepta todo tipo de flor. O sea no hay uno digamos como el dorado que uno dice no pues el dorado no se puede combinar entonces tal vez aquí no se puede hacer Pero pues sí, ahí vimos que pues, aceptaba flor dorado así que sí lo podemos hacer Flor rosa, flor roca y flor reactivo Vamos a crearnos mm, dos Vamos a crearnos dos porque está No, vamos a crearnos de a 5 y de a cada uno Uno, dos, tres, cuatro, cinco De hecho ahí me alcanza para uno más pero no quiero porque también necesitamos para estos Ok, creo que me vale por aquí por el plor rosa porque en todos tres pide plor rosa. Bueno, Bueno, entonces vamos por más plor rosa porque realmente pensé que nos iba a alcanzar o que los demás pedían otro tipo de plor, pero como les dije el plor rosa es más necesario que todos porque se consigue mucho más fácil. O sea, según el juego O sea, uno sale ahí y pues El slime rosa es el primero que uno se encuentra en la cara Así que pues Creo que por eso pide más Por aquí tengo un poquito Pero pues no es que tenga mucho A ver, tenía 18 creo que con Ok, bueno, creo que con estos cuatro Podemos hacer algo Porque como tenía 18 Tendría 20, me tocaría hacer Uno y uno, un apiario Y una bomba, creo que son las que Me faltan, pero entonces ya sé Que para el próximo capítulo tengo que tener Un montón, pero un montón Montón, montoncísimos chicos De flor rosa Para poder crear lo que Queramos Ahí los echamos a la refinería Y ahora sí que sí Podemos crear nuestros Nuestra bomba y nuestra apiario Ahí está, a ver. Bomba Y Apiario, ok También tenemos cosas como homenaje, tecnología, decoración y curiosidades Pero creo que eso ya lo estaremos viendo más adelante Y con más dinero porque pues Todo eso se compra acá los planos Pero pues todavía no tenemos el dinero Por lo menos aquí hay un aro Dice un, un aro de, de slime pelota y se inicia una ronda de slime pelota En cuanto un solo slime pasa por el aro entonces creo que tenemos que tirar el, Un slime ahí como como en choclarlo eso, Está genial eh, Bueno, por ahora creo que con el slime cazador Estamos bien, ya sé que está aguantando Hambre ahí, pobrecito Pero ya como ustedes ya saben, a mí no es que me guste Mucho lo que es la La, la, la gallina O sea, como, como se llama El pollo, o sea, como la carne No me gusta mucho porque pienso Personalmente que se genera muy poco A cambio porque pues, de, pues yo por lo menos un árbol me produce 15 cada día digámoslo así Pero pues acá no me produce 15 gallinas diarias Así que pues pienso que es mejor la fruta Así que creo que por ahora vamos a dejarlo así Y hasta encontrar su combinación y ya después estaríamos viendo en qué colocamos esto Así que bueno vamos a colocarlos en cada una de las partes Creo que la bomba podemos colocarla allá donde nos encontramos el slime de cristal Porque son como los que explotan más O sea el slime reactivo se ve que es como, o sea, su radioactividad y como que explosivo, como que contaminante, pero no sé, me, me llama más la atención como decir que con el boom. Y por acá tenemos una misión es a ver qué me da esta misión. Eh, no, no, uh, gallina caramujo Está buena porque es la favorita del slime boom, pero pues no. Por ahora no. Y eso creo que ya lo sabían, ¿cierto? Que ahora se me creó un portón y un letrerito ahí, lo más del chévere. Que como que ya confirma que tenemos un rancho más... Más personalizado, y de eso, eso eso de allá arriba No lo había visto, eso es como Que para medir el viento creo, no me acuerdo Bien, pero me parece que Es para medir el viento, bueno Ya está cayendo la noche, pero no importa Vamos a llevarnos algo chicos En las manos, porque recuerden que últimamente Estamos siendo como que muy Muy videntes O sea, nos estamos volviendo videntes Porque decimos, de pronto nos encontramos Un slime dorado y pum Un slime dorado en la cara, así que siempre hay que llevar algo en las manos. A ver, me va a llegar un flor por si acaso el, el slime dorado o el. Ah, también necesito pollo por si me aparece el slime suertudo. Creo que se llama. Bueno, creo, creo que con uno tengo. Así que bueno, vámonos. Ah, cierto, chicos. Como les dije, podíamos explotar también un slime fósforo que había por acá. Ya se, ya se los voy a mostrar. Me parece que ya lo habíamos visto. No es que no me acuerdo bien voy a botar este slime rosado y me va a llevar un montón de poco fruta porque me parece que le gusta la fruta no me acuerdo ahora mismo al el rosado, el rosado que le gusta pero pues vamos a llevarnos un montón de fruta y pues si no podemos explotarlo pues ahí lo vamos como adelantando y me parece que estaba era por aquí no no no por aquí no era es por el otro lado chicos como cayéndose como si nos fuéramos a tirar al mar por acá me parece que era Por aquí Sí, me, par me parece que es por aquí Sí, sí, sí, aquí, aquí está No la había visto Y como ven, chicos, aquí está el slime fósforo Así que vamos a llenarlo de poco fruta Y ya porque no creo, no creo que le pueda dar zanahoria Bueno, ok Y por acá tenemos una vaina de tesoro, chicos Que todavía no sabemos cómo podemos explotar las si pueden... Si ustedes saben, puedes dejarlo en los comentarios Que estaré revisándolo ahí Bueno, y ahora sí, creo que la salida Es por acá A ver, tengo que pasar por aquí corriendo Porque esos me muerden No quiero que me hagan daño Tengo vida, pero pues tampoco Tanta como para desperdiciarla así Aquí, chicos Vamos a llenar un poquito de agua en esta ah, Vamos a coger un poquito de agua en esta fuente A ver, ¿puedes dar agua? Ahí ya, ya, ya me está dando agua Ok, creo que aquí podemos colocar el apiario Y nos va a dar Uf, uf, oh, oh, oh, oh Fuchi Casi me muerde eh... Aquí podemos colocar el apiario ¿En serio? ¿En serio? ¡Ey, ¡Ey, ey, ey, ey! ¡Pase amor, pase amor! Me quita mucha vida A ver, eh... Fuchi, ah, ¿en serio? Me están molestando mucho y no los puedo explotar con agua O sea, son como es, es, slime que los trataron mal Sus rancheros y, y no sé Y pudieron escapar Y están como enojados con todos los rancheros del mundo Pero yo los quiero cuidar y los quiero amar Ok, bueno, entonces creo que acá podemos colocarlo En esas dos zonas, se ve como Como chévere no sé si lo podemos colocar aquí como por el jardincito Me llama como mala atención Pero no, Uf. Rápido, rápido, explótalos Rápido, vamos, muere aquí atrás, ¡Muere! Otro, otro, otro, ey, no se conviertan más Ya, yo ya creo que ya Tranquilos Tranquilos que ya los maté Bueno, aquí en el jardín no los puedo colocar Así que voy a colocarlo Acá, acá, acá como a la, a la, a la derecha a la, a la derecha, sí, a la derecha Dice colocar sitio Entonces aquí vamos a colocar el apiario oh, oh, oh. Dentro de 12 minutos Tendríamos que venir Y esto ya tendría algo aquí, ¿cierto? Porque tiene ahí como Como que ahí nos deja la cosa Clase de ciencia aprobada Eso cubre las bases de la ciencia slime Para aprender más, revisa la nueva sección De ciencia slime en tu Slimepedia Está llena de información útil Ok Pero acá tenemos gallinas, escaramujo y rogallos bueno, entonces ahora vamos a colocar nosotros. Que tenemos 5 taladas. Rompe vaina de tesoro. Te permite evitar los candados en la vaina de tesoro básica. ¡Oh, chicos! Nueva mejora disponible, dice. Ahora sí que sí. Creo que esto lo compramos en donde mejoramos nuestro cuerpo. O sea, nuestro armamento. Creo que eso lo compramos ahí. Y podríamos explotar estas vainas, chicos. Ok. Ok, vamos, vamos, directamente vamos a ir a la casa después de colocar los artefactos Ok, entonces ahora sí que sí me voy para la... ¿Cómo se llama? No me acuerdo, bueno, pero para el bioma donde están el slime boom para colocar la bomba Y el taladro sí que no sé dónde colocarlo porque no, no, hay, slime, no hay slime minero o algo así como para que se hunda en la tierra o no sé si haya, ¿no? Pero creo que por ahora no sabemos, así que sería lógico que nos lo den como predeterminado. Pero todavía no podemos colocarlo. O de pronto se lo podemos colocar en cualquier parte, tal vez. Tal vez es eso. Pero bueno, no importa. Pero, chicos, ahora sí podemos explotar y ver qué tienen esas vainas. O sea, esos como, son como tesoros. ¡Ay, cierto! Se me olvidó. Que por acá mismo no puedo salir. Eh... Sube Sube mm. Ok, bueno, entonces tenemos Ah, ya estaba lejitos uh, bueno Vamos a volver Uh, pero tal vez Tal vez, tal vez, tal vez Puedo subirme acá Bueno, voy a intentarlo No, no sé si me vaya a salir bien A ver mm, vamos Vamos A ver eh, por acá eh, sí sí sí sí o no esto qué, qué, qué es esto what es line de oro es line de oro es line de oro es line de oro no no no hay line de oro ahí mango zanahoria y cubaya y esto es una una rompevaina pero esa es como azul No sé si sea por la luz O... o porque es azul <risa> Bueno ¿Y por acá qué hay? Ah, eso está como raro Ok, creo que nada más Están esas escaleras ¡Eh! ¡Me caigo! ¡Me caigo! ¡Ey! Ok, bueno, ahora sí que sí Bueno, no tuvimos que dar toda esa vueltísima Porque pues ya aquí nos queda... ¡Oh! Voy a intentar algo Así como intenté salir de ahí Creo que este puente Que está como medio roto allá Me puede llevar a algún sitio como interesante Puede que muera, pero pues no tengo como Nada importante que, que perder O sea, como que... Pues, no se me van a mojar los planos que tengo, ¿no? Imagino yo de pronto pero pues o sea tengo dos gallinas un flor rosa y once zanahorias o sea, en cualquier parte lo encontramos así que mmm, yo lo eh. eh ¡Oh sí! vamos vamos llega, llega llega llega llega llega llega vamos vamos por favor por favor no te no te vayas a morir no te vayas a morir no te vayas a morir llegamos llegamos llegamos llegamos llegamos sí ¿Qué tal, chicos? Vamos a ver primero dónde estamos Oh, sí, bueno, esto es como un atajo, creo Vamos a meternos por aquí Esto es como un atajo hacia la gruta Y no tenemos que dar toda esa total. Yo sí me imaginaba algo que podíamos ¿Qué es eso? Ah, no, no, no Pensé que es que estaba cargando los chuchitos del slime de roca Y parecía como un slime agua en la tierra Y yo como que ¡Wow! Pero no, no era tan genial eh, creo que este no es por donde vení, ¿cierto? Silencio, silencio. Yo escuché como si... Como si hubiera un slime de oro. ¡Ay! Sí, sí, hay slime de oro, chicos Justo arriba mío hay un slime de oro Allá, allá tiene que haber un slime de oro Sube, sube, sube, sube, sube, sube Dime que sube, dime que sube, dime que sube ¡Ah, no sube! Debo subir, allá hay un slime de oro Me parece que... Es que escuchen Debe haber un slime de oro, chicos No creo que me lo vaya a perder no, no, no, no, no, no, no. por favor no te vayas Slime de oro, en serio que Está genial Que en cada capítulo, o sea, el creador Realmente, les, yo creo que el creador a, a, Es un suscriptor mío porque Realmente está apoyando Mucho la serie, voy a esperar A que cargue mi energía, de pronto no me lo vaya a encontrar Por aquí, no pueda correr Creo que el creador Está suscrito a mi canal Porque realmente en cada video nos hemos encontrado Un o oh, un slime dorado. Sí, velo, chicos. Oh, por Dios. Fuchi, Fuchi. Le tiro fruta. ¡Ey! ¡Ey! ¡Ey! ¡Sí! ¡Oh, oh, oh! ¡Oh mueran alquitranes! ¡Mueran! <risa> Realmente, chicos, me declaro... Con esto, uff, que hay un montón Hay un montón de slime aquí alquitrán, pero no importa Tengo bastante agua como para todos ¿Quieren más? ¿Quieren más? Ey ¿Eh? Chicos, tengo Creo que soy el hombre, uno de los hombres Más suertudos del juego, en cada video Me he encontrado un flor dorado ¿Qué tal eso? ¿Ah, chicos? ¿Cuándo? ¿Cuándo, chicos? ¿Cuándo no? Íbamos a pensar que nos íbamos a encontrar Un slime de estos una serie esta nos se iba a pasar Pero bueno ¿Dónde estamos? Necesito agua Ok, creo que ahora es donde Tengo que correr de aquí porque Queda un slime Alquitrán y no tengo agua Ok, creo que por aquí me voy Para el portal, ¿cierto? A ver Pare, Parece que como que sí Como que no Ah, no quiero tirarme Pues quiero y no quiero tirarme Porque tengo un flor dorado Sí, tengo cosas que perder Tengo cosas que perder Por favor, por favor, por favor Por favor, que haya suya Uh, me asusté Ok Pensé que eso me iba a llevar al mar Y a perder mi flor dorado Como la anterior vez, chicos Ah, no confío nada En esto Ok, todavía no me quiero ir a mi casa Necesito colocar los taladros <risa> Pero excelente, chicos Creo que el slime dorado solo se va Si Si que si, si nos ve Y como estábamos abajo de él pues no se iba Bueno vamos a entrar en modo Arquitecto creo que se llamaba Y vamos a colocar Creo que aquí podemos colocar Los dos Ah tenemos cinco perdón Uno por aquí Vamos a colocarlos todos pegaditos para... Para no tener que correr tanto Tres Ah, bueno Vamos a quedarnos así Vamos a subir Porque creo que por acá es que queda El slime Ya, es que no me acuerdo Estoy como un poquito desubicado Vamos a mirar el mapa Uh, ¡Oh! y me aparecen donde los puse A ver el que tal el de, el de acá El... Oh sí ahí me aparecen chicos Que genial, así yo no me quedo como que Hey, dónde había dejado mi slime Ok, creo que uf, Tenemos que caminar harto Creo que es en esta zona donde aparecen El slime Boom Pero saben qué chicos Creo que después vamos a ser un poco más ordenados Así que por ahora vamos a colocarlo Todo aquí, voy a colocar La bomba acá y los otros taladros aquí también porque realmente se nos ha ido el tiempo y tampoco quiero que me vean No, es que media hora ya sé que va a durar el video, sí o sí el video va a durar más de media hora. Puede que hagan el intento de Goku, mejor dicho, pero pues no voy a poder, chicos. Así que como se ha ido el tiempo no voy a ir hasta ya Tal vez en el próximo capítulo ya haya instalado o vaya a instalar con ustedes ya en cada uno su zona. Pero bueno, chicos... Tampoco sé que tanto tiempo ha pasado para, para ir a por el otro, pero pues no quiero perder mi flor dorado. Así que vamos para nuestra casa, chicos, y vamos a venderlo, chicos. ¡Qué genial! Es que en serio, creo que en cada video sí o sí nos hemos encontrado un flor dorado. No llevo la cuenta cuántos vamos, chicos, pero pues si te ha gustado la serie, por favor suscríbete y dale like si quieres que siga. Subiendo Slime Rancher y que sigamos mejorando todo nuestro rancho Pues ¿qué pasa amigo? Pues dale me gusta y suscríbete También no te olvides de activar la campanita de notificaciones Para que no te pierdas ninguno de los videos Nos vemos en el próximo capítulo Muchas gracias por apoyarme con Slime Rancher Y otra cosa que no les Que se me, se me estaba olvidando decirles Era que como ya llegamos a los 200 suscriptores Pues ¿qué esperan? Tienen que estar muy atentos que en estos videos casi ya, ya estoy planeando la forma en que voy a regalar la cuenta de Clar Royale que tiene 500 gemas. O sea, por ahí les doy como un spoiler. O sea, una, una cuenta con 500 gemas. O sea, por Dios. No sé cómo pude lograr eso, pero pues, lo pude lograr. Y pues da a un nivel que llega a torneos. Así que, pues bueno, como estamos en el Light Rancher no les spoileo mucho. Así que, pues, tienen que estar ahí atentos en cómo pueden ganarse esta cuenta. Así que nos vemos en el próximo video. ¡Chao! ¡Los quiero mucho!